Empezaré hablando sobre el tema de, de esta mesa, la presencia de las TIC en el modelo educativo 2016. En materia de TIC, el modelo educativo 2016 no es innovador, no es pertinente, no responde a las necesidades de hoy en día y bien pudo haber sido propuesto hace 15 años, cuando el tema de la sociedad de la información tomó relevancia con los textos de Manuel Castells en 2001 y José Joaquín Brunner en 1999, cuando la política... Política federal estaba orientada hacia el equipamiento tecnológico, tal y como se hizo con el ciclo media al inicio de este siglo. Y cuando la infraestructura de red de hace 15 años ya era suficientemente estable y adecuada para establecer comunicación a través de Internet, el modelo educativo 2016 tiene un atraso de 15 años en lo relativo a las TIC. Si el objetivo del modelo educativo 2016 es fungir como instrumento de política para la toma de decisiones en materia educativa, las TIC no pueden ser mencionadas como un elemento discursivo, carismático y modernizador del sistema, sin tener las correspondientes estrategias para su atención. Los saberes digitales de los estudiantes y docentes de la educación básica y media superior no han sido definidos ni antes ni en el presente modelo por lo que la transversalización de las TIC en los planes de estudio y en el marco curricular común no se verá reflejada debido a las carencias del modelo educativo 2016. En los tres documentos que componen el modelo educativo que ya han comentado mis colegas, podemos encontrar como ideas recurrentes en lo relativo a las TIC, a los cambios globales, a la sociedad del conocimiento y al aprendizaje para el siglo 21. Sin embargo, estas eh, ideas no solamente no trascienden el discurso político, sino que no se desarrollan, se diluyen a lo largo del texto y no sirven para orientar correctamente la propuesta de incorporación de las TIC al sistema educativo mexicano. Hay una clara división entre el discurso político esperanzador, modernizador y protecnológico con la propuesta de incorporación de las TIC a la escuela de este modelo. Sin claridad, en lo que los estudiantes y docentes deben saber de TIC dependiendo del nivel educativo en, lo que, en el que se encuentran, no se podrá orientar ni la formación ni la capacitación de los docentes en tema de tecnología digital, ni lo concerniente a un equipamiento tecnológico pertinente, así como tampoco se logrará incorporar a las TIC de forma transversal a los programas educativos del sistema dejando a los egresados de cada uno de los niveles educativos igual que en los modelos anteriores, sin claridad en lo que deben aprender de TIC en cada una de las asignaturas del sistema educativo mexicano, y sin definir los saberes digitales de los estudiantes de los distintos niveles de este sistema. Al analizar los tres eh, documentos rectores de este modelo, los fines de la educación, la propuesta curricular, para la educación obligatoria y el modelo educativo encontramos distintos niveles de presencia y de orientación de uso en las TIC en la, ubicación, en la educación básica y media superior ahora los mencionaré en el primer documento, los fines de la educación en el siglo XXI hay una referencia a un mundo cambiante e interconectado que requerirá de la formación de un individuo competente y responsable en el uso de las tecnologías de la información y comunicación con fines específicamente de comunicación el alcance de las TIC propuesto en el modelo 2016 es muy limitado, poco pertinente y, decía al principio, desactualizado, ya que usarlas solamente con fines de comunicación no responde de ninguna manera a las necesidades de una sociedad del conocimiento como se escribe en los documentos. Para enseñar TIC, aun cuando se trata solamente de comunicación, se requiere del establecimiento de una progresión de aprendizajes entre grados escolares y niveles educativos, que estructure a su vez los programas de estudio y permee todos los campos disciplinarios del sistema sin competir con espacio en el currículum. Revisando la presencia de los TIC en los logros esperados por el nivel educativo, la tabla que mencionaba Olac a la mañana, podemos ver que en preescolar no se considera, no hay TIC en preescolar, mientras que en primaria, secundaria y educación media y superior la intención de uso es únicamente comunicación. De este documento concluyo que la intención de uso de las TIC no es innovadora ni coherente con las necesidades de una sociedad de este tipo que se insiste en definir como sociedad del conocimiento, que su consideración en la escuela se limita a fungir como una herramienta de comunicación, decía, y que la definición de los logros esperados de los egresados de cada nivel educativo no esbozan siquiera los rasgos tecnológicos mínimos esperados de los estudiantes del siglo XXI, frase que también es recurrente en los documentos. En el segundo documento, en el tercero que yo lo eh, revisé de, en, en el segundo orden, en el segundo lugar, la propuesta curricular para la educación obligatoria 2016, se trata de un documento en el que se presenta con mayor detalle la información, dosificación y necesidades de los campos formativos del modelo educativo 2016. En este documento se inicia con un matiz pro-tecnológico, que sugería un tratamiento innovador de las TIC, no obstante el discurso se va perdiendo poco a poco en el texto. Y hago un análisis de los primeros cuatro párrafos de este, de este texto. En el primer párrafo de la propuesta, se enuncia que el objetivo del documento es convertirse en un instrumento rector para el desarrollo humano, social, político y económico del país. El objetivo de la propuesta. En la idea siguiente, el Secretario de Educación presenta a los niños, niñas y jóvenes, así como un mañonejo de género incluyente, como los beneficiarios directos del modelo. Ya entrando en materia, en el tercer párrafo, todo esto en la primera paginita, se habla de un mundo interconectado que vive transformaciones vertiginosas y de las brechas tecnológicas que se deberán sortear. Y en el cuarto párrafo se sugiere que la literacidad digital de las personas deberá ser un elemento central en la educación para que los niños y jóvenes, ya sin las niñas, Valoren la información y sus distintas fuentes como objetos centrales para la formación de las personas. Después de estos cuatro párrafos, el documento sigue, deja de desarrollar las ideas hasta ahora presentadas y la presencia de las TIC se diluye hasta ser ignoradas y finalmente desaparece. De este documento podemos concluir que las TIC siguen estando lejos de una incorporación transversal en la educación básica y media superior mexicana que hay una presencia inicial de tres ideas centrales que oscilan en torno a una serie de cambios vertiginosos a nivel global de la existencia de una sociedad de la información y de la necesidad de desarrollar habilidades para el aprendizaje pertinente y permanente. Pero al no plantear estrategias para su atención ni una propuesta para la definición de los saberes digitales de los estudiantes, la dosificación de las TIC de manera transversal a los planes y programas no se dará. En el tercer documento, el modelo educativo, que lo dejé al final por una razón, eh, y se debe a que no se menciona prácticamente nada acerca de las TIC. En el, modelo, en el documento del modelo educativo 2016, se puede observar que los requerimientos de la educación del siglo XXI, si sí se menciona 13 veces en el texto, no han sido ni definidos ni plasmados en, el, en los planes de estudio de la educación básica ni en el marco curricular común de la media superior. Se habla de la necesidad de fomentar capacidades y aprendizajes complejos referidos como propios del siglo XXI. No obstante, no hay lineamientos claros ni definiciones precisas sobre lo que se busca desarrollar en los estudiantes en, manera, en materia de ética. En lo referente a la infraestructura y equipamiento de los espacios, están muy ocupados eh, con el programa de escuelas al 100, donde se tendrán que rehabilitar 35.000 mil escuelas. Eh, por lo que la detección de necesidades en materia tecnológica no, no será proyecto de este, de este modelo, aun cuando hay una intención de equipamiento. Este es el documento más alejado de las TIC de los tres que describen al modelo. Y concluyo diciendo que tras revisar los documentos del modelo educativo 2016, podemos decir que aun cuando la idea del cambio global prevalece en los tres documentos, la noción de una sociedad moderna basada en el conocimiento y la información no es precisa como tampoco se hace con lo relativo a las habilidades propias del siglo XXI. Las TIC como herramientas o plataformas para la comunicación, la oferta de materias relacionadas con tecnología digital alejadas de los aprendizajes clave, la capacitación de docentes sin una orientación tecnológica clara y el equipamiento azaroso de los recintos educativos son problemas de tiempo atrás que no fueron resueltos con oportunidad y probidad entonces y que ahora, más que ser propuestas innovadoras, representan un lastre en el sistema educativo mexicano. La innovación educativa se dará solamente si tenemos claridad en el rumbo, si definimos lo que nuestros estudiantes deben saber en materia de TIC y si cambiamos el discurso hacia un uso transversal de las TIC que dé luz sobre las necesidades de formación docente, la infraestructura tecnológica necesaria y las estrategias de incorporación transversal de las TIC a los programas educativos de la educación básica y media superior. Yo soy Alberto Ramírez Martínez, profesor investigador de la Universidad de Veracruzano. Gracias.